Amigos de Licey TV, me encuentro con Andrew Aplin, de los importados de los Tigres del Licey. Ya lo vimos la temporada pasada, aunque su actuación solamente fue limitada a 10 juegos porque entró en una etapa adelantada ya de postemporada con los Tigres del Licey. Está de vuelta y por supuesto vamos a hablar de la experiencia que fue estar en esos 10 partidos con los Tigres en una etapa tan interesante. Welcome back Andrew, you're here again. Last year just 10 games, but now you are from the beginning. How was that experience? I loved it. I had a great time coming out here and uh, meeting a lot of new guys and coming out here and playing in front of these fans was amazing. I got some of the best fans I think I've ever played in front of, which is really fun to do. Uh, um, I'm excited to be back again, excited to come from the very beginning and hopefully make an impact and win some games. Bueno, emocionadísimo de estar nuevamente y, y ver también la interacción con el público Cómo vivió esa emoción cuando estuvo aquí en la postemporada, Reunirse también con los muchachos del equipo Dice que está muy emocionado y muy contento De estar de regreso ahora desde el principio Con el conjunto de los Tigres del Licey Él ha tenido, las últimas dos temporadas ha sido muy buenas con el conjunto de Fresno En las menores Es una afiliación del conjunto de los Astros de Houston En las grandes ligas Y vamos a ver, porque el año pasado, aunque fue limitada Tuvo muy buena actuación, recuerdo que conectó cuadrangular en el primer turno. En esta ocasión que está desde el principio tendrá un poco más de tiempo. ¿Qué quiere mejorar con los aspectos de su juego? You know, that this league is used for the players to improve. You know, some of the some of their tools. In your case, what tool you want to improve to the to this season? Because now you are from the beginning. Uh, I want to start working and uh, get my swing a little shorter, uh, get my stride a little shorter. Just try to uh, work all parts of the field. Um, Pretty much a lot of a lot of stuff on the offensive side. Continue to progress in the outfield and work on my jumps and my routes. And uh, yeah, pretty much. Bueno, precisamente eh, ser más paciente en el plato, mejorar con relación a sus, eh, a sus aspectos defensivos en los jardines, también eh, tratar de hacer unos swings más cortos, tratar obviamente de mejorar esas cosas y utilizar la Liga Dominicana precisamente para eso. Como ahora está desde el principio, ver hasta qué tiempo podría permanecer con el conjunto de los Tigres del Licey, eh, si quizás hasta eh, adelantado el mes de noviembre o quién sabe si podría quedarse el resto de la jornada y eso le vamos a preguntar precisamente a Andrew. Uh, for how long are you gonna plan to stay here as long as they keep me um, it's nice coming from the very beginning and getting a, getting the start off and not coming in the middle when everything's already going so it's gonna be nice to get out off to a good start and get some wins and uh, see where it goes from there Dice que estará hasta donde el licey lo mantenga y eso, por supuesto, ya es una opción más adelante de, de acuerdo a cómo sería su actuación con el equipo. Dice que se siente muy bien de estar desde el principio y no en una etapa adelantada cuando ya muchas cosas han pasado y él quiere contribuir precisamente desde esta etapa. Vamos a ver cómo está su español porque si sí, él juega para Fresno, de ¿verdad? Houston, ahí hay unos cuantos dominicanos y ya él vino el año pasado, así que él debe estar eh, mu mucho mejor en ese aspecto. What about your Spanish? español? ¿Está better? No. A little bit, poquito. Um, poquito. Yeah, es pretty malo, though. But the most important thing you have to learn is Licee Campeón. You know that, yeah, right? I know that, yeah. You, you can say it, right? right? Yeah, Licee Campeón. Está perfecto. Su español está perfecto. Seguimos con más de Licei TV y agradecemos a Andrew Aplin.